Sí, ya, ok. Estamos en YouTube. Hola, ¿cómo están? Marcela está conectada. Marcela, nuestra usuaria, no, nuestra, ¿cómo se llama? Espectador, espectadora o espectadora? Ya, estoy mal con las palabras. Fiel. Eh, a ver, hoy día vamos a conversar. Me, me pidieron las chicas de, las chicas que arman estos lives que son las que me dicen, oye, podría hablar de esto, son las que están un poco... Pero son las que reciben muchas consultas de los clientes, ¿ya? porque al final tratamos un poco, obviamente, entregar un contenido, pero un contenido que se acerque a lo que nosotros vemos diario a diario, día a día. Entonces, me dijeron el otro día, oye, ¿sabes qué? Han estado preguntando mucho por el demo, el demo de LibreT, qué es un demo, cómo funciona, eh, que los clientes te dicen, oye, ¿me, ¿me pueden hacer un demo? Entonces, vamos a hablar de eso hoy día. Aparte de una historia un poco vieja, yo me acuerdo que la primera vez que escuché la palabra demo fue hace mucho tiempo, antes no, de haber sido a principios del 2000, cuando uno empezaba a buscar programas por internet ¿ya? y decía, ve, revisa el demo aquí. Y me acuerdo que en esa época había otra palabra que se ajusta un poquito mejor a lo que nosotros hacemos en LibreT en realidad, que es el trial. ¿ya? Eh, el, el, el trial es más, es, pero es más difícil, es menos común la palabra, eh, no se ocupa tanto, pero el trial es básicamente un periodo de prueba. ¿Ya? El demo suena más una demostración, en el fondo, a que te vamos a mostrar cómo funciona. Y en realidad lo que nosotros hacemos con los clientes, o los futuros clientes, en realidad, porque esto se hace eh, en una etapa anterior. O cuando, por ejemplo, un cliente tiene un servicio y se quiere cambiar, ahí normalmente se, se hace esto. Y claro, el demo suena como que le vamos a mostrar cómo funciona la plataforma. Pero en realidad lo que nosotros hacemos con el demo es, es más como un trial. O sea, en el fondo es, pruébalo por ti mismo. ¿Ya? Ahora... Vamos a hablar de cosas generales, vamos a hablar de cosas de libre de, pero un poquito eso, o sea, ¿y qué, qué es un demo en el fondo? Eh, bueno, básicamente en la versión, bueno, el, el demo en general debías hacer una demostración, yo me voy a ir por el lado del trial que es lo que le decía recién, pero básicamente un periodo de prueba gratuito, ya eso es. ¿Y por qué es buena idea que tú tengas? Si tú estás haciendo un software, ya sea de facturación o de otra cosa, ¿por qué es buena idea que tú tengas un, un, un, un demo o un trial en, en tu software? Porque eso permite al usuario que eh, conozcan tu software. ¿ya? En el fondo, sin pagar. Uno podría pensar que es un periodo de prueba. ¿ya? Lo, lo mismo que un periodo de prueba. Entonces, en el caso de nosotros, el demo que se provee eh, permite conocer en detalle la solución. ¿ya? Permite conocer cómo funciona LibreDT. Y la gracia que tiene es que nosotros te damos, damos acceso a un demo que es del servicio Plus. ¿ya? Entonces, tú puedes probar por 30 días, sí, obviamente sin ningún compromiso, todo el servicio Plus. Ahora, eh, ¿qué puedo hacer con ese demo? Bueno, básicamente se puede hacer lo mismo que se puede hacer con una cuenta como si fuera real ¿ya? puedes incluso emitir facturas reales ya hay que configurar etcétera esas cosas. pero independiente de eso para un poco de lo que es LibreDT y por qué tú deberías tener un demo si es que estás haciendo un software es porque el demo te permite a ti supongo que tú estás haciendo un punto de venta típico caso nosotros tenemos muchos clientes que son desarrolladores que tienen su punto de venta y los conectan con LibreDT entonces pensemos en el cliente de nosotros en el, en el que, en el que, o en el desarrollador que trabaja con nosotros que que, que hace el punto de venta eh, si él tiene un punto de venta, tiene que mostrarlo de alguna forma a los usuarios Tiene que llegar a sus clientes y, eh, y, este, y esta demostración, este demo, es bastante útil para eso eh, No sé, piensen por ejemplo, no sé, alguna vez lo han convencido con un quesito en el supermercado Le dicen, pruebe este quesito, vea si le gusta y pasa a comprar al lado Bueno, el, el, el demo lo que busca es eso, en el fondo, que la persona eh, pruebe el producto O en este caso el servicio, eh, antes de adquirirlo ¿ya? Eso es básicamente ¿Qué se, puede hacer, eh, ¿Qué se puede hacer con el demo de, de nosotros? Eh, permite hacer varias cosas, ya que, ya, ya que permite conocer las funcionalidades que tiene. ¿ya? Como les dije recién, en realidad lo que se activa ahí es el, el, el, el servicio plus. Entonces, voy a hacer un repaso genérico de lo que tenemos en el servicio plus y de lo que te recomendamos que pruebes en el demo. ¿Ya? Ahora tú me puedes decir, oye, pero yo, ¿sabes qué? Estoy chato de me quiero cambiar de facturador. Bueno, es lo que deberías elegir si te quieres cambiar de facturador. ¿Ya? Nosotros no queremos que ningún cliente obviamente se vaya, pero siempre vamos a tener una postura súper eh, de ayudar a los clientes hasta el final, ¿ya? hasta el final, mientras tengan los servicios activos, eso es súper importante, porque después que ya no los tienen activos, lamentablemente el sistema el mismo sistema nos bloquea y no nos deja hacer nada. Entonces, si tú estás, por ejemplo, pensando en elegir un facturador, fijarte en que tengas la posibilidad, ojalá, de probar el software antes. ¿ya? Porque así sales de la duda, porque a, a, a veces es súper fácil que te vendan algo y te dicen, no, esto hace esto, esto, esto hace maravilla. Y, y después a la hora de usarlo, no, no era lo que tú querías. Entonces, una, una, una, cosa, una cosa que nosotros tratamos de hacer mucho es, ok, mira, te permite esto, esto, esto, esto, pero ¿qué te recomendamos? Regístrate y pruébalo. Porque así sales de la duda. Por ejemplo, la emisión masiva. ¿Ya? Nosotros tenemos una solución de emisión masiva dentro de LibreDT que permite emitir factura y boletas masivamente entre otros documentos. que Lo más normal es que se emitan factura y boleta. Pero, ¿qué pasa? Eh, ¿Tiene todos los campos que existen en la documentación de impuestos internos el archivo de emisión masiva? No, no, no, no tiene todos los campos. Tiene varios, tiene varios campos, pero no tiene todos porque son demasiados los campos de impuestos internos. Entonces, si tú no estás seguro, si el archivo de emisión masiva que nosotros tenemos para la emisión masiva de los documentos, te va a servir para generar los documentos de tu modelo de negocio, porque tú vas a requerir X campo, ¿qué puedes hacer? Te registras en el demo de nosotros, lo pruebas y con eso sabes si es que el servicio te va a servir o no. ¿ya? Ahora, igual para mi gusto, un tema personal, lo malo de los demos es que generalmente tú en el demo no tienes una, una guía, no tienes una compañía. ¿ya? Y normalmente si tú llegas y te registras en un software, por ejemplo, y te metes, ah, lo vas a buscar y si no encontraste rápido lo que querías, te va a salir. Entonces por eso que nosotros recomendamos harto que uno, si va a abrir un demo con nosotros, abre la solicitud también de soporte para que te ayudemos ya, por, sobre todo con la etapa de configuración Ahí, eh, a pesar de que de, el demo viene vacío el demo no viene configurado por defecto, el demo hay que eh, armarlo por ejemplo, hay que cargar los folios, hay que, hay que cargar la firma electrónica hay que configurar el tipo de PDF, etc. Entonces, son cosas que eh, hay que hacer para que el demo te funcione como tú quieras que te funcione. ¿ya? Eh, la cuenta por defecto viene blanca, viene vacía, que con que fondo con lo estándar que nosotros la entregamos cuando se configura. Pero después hay una etapa que hay que hacer ciertos cambios. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo, yo hice el demo, como muchas cosas que ya le he contado, eh, yo era muy flojo. Esa es la verdad. Era muy la bueno, era muy flojo o estaba muy ocupado. No sé. No sé cuál es... ¿Cuál es peor? ¿No tenía tiempo o, o, o, o, o no quería? O, o no, bueno, en realidad no tenía tiempo. Sí, eso, eso, eso se podría decir. Y en realidad el demo era básica, Mi respuesta era básicamente, mira, ahí está el demo. Si querés, usarlo Y si te funciona, bien. Y si no, bueno, pasemos a otro, a otro cliente. Y obviamente es una pésima forma de vender. O sea, si tú tienes un software hoy día y quieres venderlo, no lo hagas de esa forma. O sea, obviamente yo lo aprendí después de tiempo. En realidad lo sabía de antes, pero no, no lo hacía porque el tiempo no me da. O sea, entre todas las cosas que tenía que estar haciendo, no, no me da. Ahora, obviamente eso ha cambiado, con el paso de los años, eso ha cambiado y hoy día qué hacemos nosotros, las chicas, que son las mismas que me arman estos, estos, estos live, eh, ellas hacen una demostración, ellas se sí hacen una demostración. Y que vos hiciste esa demostración, básicamente se configura la cuenta básica ya con tu empresa. Entonces, si tú quieres probar el demo de LibreT, tú te registras en el demo, lo pruebas y después que tu cuenta está creada, te juntan en una reunión con las chicas y ellas te van a mostrar la plataforma. Y ahí sí te van a guiar un poquito más. Entonces, eso sí es un demo real. De hecho, creo que eso no está en la página. Deberíamos agregarlo. Hay que anotarlo. Hay que anotarlo porque hay que agregarlo en la página. Eh, no está esa oferta de esa reunión, pero debería estar. Entonces, hoy día el demo es. Hoy día el demo sí es un demo. No es solamente un trial. Ya, entonces, eh, porque es una demostración y, te, y ellas te pueden mostrar la plataforma obviamente eh, quizás no, no te van a mostrar todas las funciones de cada una de las que hay en LibreT porque son muchas de hecho yo estoy haciendo ahora una mejora en LibreT que tiene que ver con la configuración y otras cosas que para poder enfrentar algunos casos de escalamiento y sí, hay muchos módulos muchas configuraciones y muchas cosas la verdad es que LibreT es bastante grande es bastante más grande de lo que eh, de hecho, de lo que había pensado. Ya lo estoy comparando con otros proyectos como Be My Sales o de Express o con Taffy, y en realidad LibreT es muy grande. Entonces, obviamente en este demo que se hace, en esta demostración, que las chicas de venta hacen, no te van a poder probablemente mostrar todo el software, pero sí lo importante, y aquí esto es lo crucial, que tú resuelvas las dudas de tu problema. Ya porque todos, todos tenemos un dolor por algo y llegamos a, a, a esta solución. Más allá de que sea obligatorio. O sea, porque si es porque es obligatorio, bueno, resuélvelo con la página de impuestos externos. La página de impuesto interno es gratuita. No hay motivo legal para que te obliguen a contratar un software de mercado como LibreT. No hay ningún motivo legal. Pero obviamente si tú no usas la página de impuesto interno es porque tienes algún dolor con el software de impuesto interno que prefieres resolver con un software de mercado. Y al momento de buscarlo es buena idea eh, preocuparse de elegir ese software y elegirlo bien. Entonces ahí es donde estamos nosotros por ejemplo. Y lo que te ofrecemos son varias cosas. Por ejemplo, te ofrecemos esta este demo, en el fondo, que tú registres tu empresa y pruebes nuestro software por 30 días sin ningún compromiso. Segundo, está esta eh, reunión donde las chicas de ventas te van a, a, a mostrar la funcionalidad que tú necesitas probar. ¿ya? Eh, por ejemplo, la emisión masiva. ¿ya? Probablemente no van a emitir un documento masivamente, pero si sí te van a mostrar dónde se hace, cuáles son los campos, te van a descargar el archivo y te van a mostrar. Por ejemplo, o tú, si tú tenés, te estás interesado en un punto de venta, lo mismo. Ellas pueden... Mostrarte el punto de venta, mostrarte cómo se activa, dejártelo activado en tu cuenta. Porque muchas veces pasa que eh, el demo como viene, como dije hace un rato, por defecto eh, viene base, básico. ¿ya? Eh, en el fondo hay mucha configuración que hay que hacer para que ciertas cosas funcionen. Por ejemplo, los medios de pago. O sea, si tú quieres usar probar WebPay, que lo tenemos integrado, o Mercado Pago o, u otro medio de pago de los que tenemos, casi 10 que tenemos, eh, hay que configurarlo. Entonces ellas te podrían guiar con cómo se hace esa configuración. no te Probablemente no te van a, insisto, no te van a resolver... Eh, dudas de toda la plataforma porque el tiempo probablemente no va a alcanzar pero sí te van a llegar con tu problema entonces una cosa súper importante es que te registren en el demo y después vayas a eh, abrir tu ticket de soporte para que agendes esa reunión que es súper importante para probar el sistema y insisto, todo esto sin ningún compromiso y bueno, y eso, eso por un lado y lo otro, obviamente hay, hay usuarios que nos dicen mira, pero es que en realidad yo no quiero el demo porque eh, el demo implica meterme al sistema revisarlo, probarlo y... no, no tengo tiempo para estar haciendo eso bueno, en esos casos en realidad también es bastante simple porque tenemos muchos videos. Entonces, si tú quieres una demostración pre-grabada, revisa nuestros videos. Ahí tenemos bastante material, tenemos bastantes preguntas frecuentes. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Cuál es el objetivo que busca un demo? El, el objetivo es que tú conozcas el software antes de adquirirlo, que lo puedas probar. que Lo puedas revisar, que lo puedas conocer, puedas explorar sus funcionalidades para saber si te sirve o no te sirve. Y eso es lo que nosotros buscamos entre este demo, Slash Trial, los videos que tenemos disponibles y la documentación. Nosotros tenemos todo público. Ya, aquí nosotros, nosotros no estamos aquí con, con, con la documentación escondida y mira, te la vamos a pasar después de que contrate. O solo si contratas te vamos a pasar el video. No, no, no. Nosotros tenemos todo público. Que nosotros ha sido mucho más fácil de esa forma. Eh, porque el cliente cuando llega en realidad ya sabe que viene. Porque ya ha probado el software, sabe cómo es, se lo han recomendado. Esta semana, por ejemplo, han entrado varios clientes por lo mismo. Porque... Eh, han, han estado entrando porque eh, otro se lo recomendó, que es la mayor, eh, es, porque lo probó, y hicieron estas reunión de demo, le gustó y ahora lo están recomendando. Entonces, bueno, también hay por ahí hay un programa de referidos que pueden revisar que también les puede servir por eh, dato aparte. Entonces, eso, entonces en resumen, el demo de LibreTe de te permite probar LibreTe por 30 días. De esto, ese era el live. <ríe> eso es lo que permite el demo. Pero, si tú estás haciendo un software o tienes un software, considera agregar un demo a tu software para que tus usuarios, tus clientes, lo puedan probar. Ya, no tiene por qué ser 30 días. Pueden ser 14, pueden ser 10, pueden ser 7. De hecho, los proyectos que nosotros tenemos, no todos tienen el mismo plazo. Por ejemplo, eh, en Contafi, tú tienes un mes también. Ya, Contafi recuerda que es nuestra plataforma para visualizar datos de impuesto interno de una manera más ordenada, generar gráficos y algunas eh, acciones masivas, como por ejemplo con boletas de y boleta de tercero. En Contafi, tú te puedes eh, registrar y un mes después te llega un cobro. Entonces, ese mes que no se te cobra, porque te llega un mes después es tu periodo de, de, de demo en el fondo, ¿ya? Obviamente al acaba, al, en libre te pasa lo mismo si cuando llega el cobro en un mes más tú no quieres seguir usando el servicio, simplemente no pagas hay algunos clientes que se han asustado a veces y dicen, no, es que me generaron una factura y claro, no es una factura, en realidad dice el documento dice, creo que dice factura o sea, el documento dice tipo de documento, factura pero en realidad no es una factura se nota por el folio y si tú bajas el PDF va a ver que dice cotización ya, entonces no te preocupes por eso o sea, nosotros no vamos a cobrarle a ningún cliente que no quiera seguir usando servicios o sea, no tiene sentido no, no vamos a hacer eso no, es una práctica muy mala la hemos visto en otros proveedores y creemos que es muy mala es eso, retener datos, etc. Pero, pero bueno no estamos hablando de eso eh, en batch Express el tiempo es más pequeñito porque batch Express es un servicio súper eh, sencillo, ya que es para la emisión de la boleta electrónica de honorarios. Entonces, ahí tú básicamente tienes la emisión de la boleta 1 a 1, la emisión con un punto de venta rápido, la emisión masiva y la emisión vía API. Entonces, en el caso de Batch Express, tú te registras, por ejemplo, hoy día y mañana se te va a generar un cobro. Y ese cobro tiene un vencimiento de eh, 10 días, si no me equivoco. ¿ya? De todas maneras, la misma página de Batch Express lo dice. Entonces, el demo en Batch Express son 10 días. Tú, tú te registras y tienes 10 días para probar Batch Express sin ningún compromiso a los 10 días nuevamente si te va a generar un cobro si tú no quieres seguir usando el servicio no lo pagas simplemente y después se elimina ¿Ya? entonces esas son las acciones no, no las acciones son los beneficios de los demos que te permiten probar un servicio en este caso o un producto sin ningún compromiso eso eso era lo que tenía que decir eh, bueno, de hecho no era lo que tenía que decir porque si me revisan el papelito van a ver que el papelito decía otras cosas pero siempre hago lo mismo me van a retar un día van a retar un día porque me dicen ¿para qué te preparamos esto si tú no lo respetas después? Bueno, es porque me sirve de guía. Así que lo voy a dejar grabado en cámara para que las chicas sepan que lo ocupo de guía. Eso. Eh, todavía está pendiente la idea de hacer unas sesiones de preguntas y respuestas. ya Yo dije que la iba a hacer. La tengo por ahí. Eh, estoy esperando a ver si hay más interesados. Ya algunos usuarios nos han contactado y nos han dicho que les interesa esa sesión. Probablemente la vamos a avisar con más tiempo. Eh, para que estén atentos y así se puedan conectar. la idea es vamos a responder preguntas en vivo, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer eventualmente en otro live. Así que si te interesa saber cuándo va a pasar eso, suscríbete, dale a la campanita en YouTube y nos vemos en el siguiente live. Chao. Chao Instagram, nos vemos.